Se dice, y se dice bien, que hay chaparros como abundan. Se dice también que no hay chaparro que no sea bravero. En fin, se dice de los chaparros muchas cosas y México, pues, es un, es un país de chaparros. Yo estoy dentro de esa estadística de los chaparros de México. Entiendo que las nuevas generaciones han crecido más porque se alimentan mejor y que en algunas regiones del país, como el norte, la gente es más alta pero en general si sí somos un país de chaparros y todos pues quisiéramos menos no tan chaparros yo soy Ricardo Domínguez estamos en Estilocracia que es nuestro canal y el canal de ustedes donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino cuando uno es chaparro es mejor usar la ropa un poco más corta cuando se usa un saco los sacos deben ser un poco más cortos y los pantalones con los que se combina el saco no deben ser demasiado contrastantes con el color del saco, deben ser más o menos similares o dentro de la misma gama con el objeto de que no se corte la figura y se achaparre, por eso es muy conveniente que cuando usted se compre un saco o se lo manda a cortar, fíjese que poniendo su mano hasta abajo el saco le llegue a esta altura, a la altura del huesito del dedo pulgar. Regularmente, un saco debe llegar a este punto. Ese es el saco normal. Pero un saco para nosotros, los chaparros, nos debe llegar a este huesito con objeto de que no nos achapare la figura. Y si el saco tiene en los bolsillos exteriores de los lados tiene solapas, no, se, no deje las solapas afuera. Métalas dentro del bolsillo para que se vea como una figura pareja y nos ayude a elevar la imagen. Las camisas es mejor que sean blancas lisas o bien de rayas verticales nunca de rayas horizontales porque las camisas de rayas horizontales nos van a hacer más chaparros nos van a hacer más anchos y nosotros lo que queremos es vernos más altos y mucho más delgados porque esa es la finalidad de la ropa particularmente de la ropa confeccionada a la silueta de uno por eso los, los astres siempre procuran ajustarnos a la silueta de la ropa y procuran que no, no que, que nos ayuden definitivamente a vernos más altos y más delgados Porque esa es la finalidad El otro punto es saber combinar también los colores de los zapatos Que no afectan mucho a la, a la estatura Pero sí afectan muchísimo a la imagen completa Unos zapatos contrastantes que se vean bien con los colores de la ropa Le ayudan a verse mejor y a tener una imagen más alta y mucho mejor Disculpen, y mucho más esbelta, mucho mejora, delineada a la silueta de usted. La silueta de usted debe ser verse siempre alta y delgada. Eso es lo, la recomendación de hoy por hoy para nosotros, los chaparros. Pero hemos de continuar porque somos muchos los chaparros y hay muchas, muchas cosas más que les puedo decir al respecto. Por lo pronto, les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal.